Tiene un ataque de tos y unos mocos verdes. ¿Cómo lo podremos ayudar? Eso salvará el planeta Cortar árboles Tirar basura Y gastarse toda el agua Eso enfermará el planeta planeta, nuestro planeta, ¿cómo lo podremos ayudar para que se pueda curar? Ya está. Wow.